Hola amiga amigo, hoy simplemente quiero compartir una reflexión porque estoy bastante preocupado por una amiga mía que además bueno, pues lleva mucho tiempo con un negocio y no lo acaba de fructificar, no acaba de sacar el rendimiento que le gustaría. Y es que está constantemente pensando en lo peor, pensando en lo más negativo, pensando en que no lo va a conseguir y pensando pues, que su ser, su hacer, su sentir, su fe es, es nula porque siempre piensa que no. Que no, que no lo consigue, que no lo va a conseguir, que está muy lejos de sí, que, que no, que va a fracasar. Y bueno, pues el otro día mantuve con ella una conversación en la que le comenté precisamente eso. Es decir, como dice, o como dijo Henry Ford, el dueño de los coches de la casa Ford, tanto si crees que estás en lo cierto, de que no vas a conseguirlo, estás en lo cierto, como si crees que lo vas a conseguir, también estás en lo cierto. Es importantísimo también, como dice Wayne Dyer, que creer es Poder. Yo recuerdo cuando era pequeña mi madre me decía querer es poder y me hacía mucha gracia porque ahora al, al, al haber recogido este mensaje de Wanda ayer, ¿no? Creer es poder, al fin y al cabo es lo mismo, porque tú qué es lo que quieres, quieres conseguir en lo que crees. Así que en definitiva estamos hablando absolutamente de lo mismo. Lo que pasa que lo que no puedes hacer es efectivamente estar constantemente con la careta escondido del mundo, ...bajo unas creencias limitantes que no te ayudan absolutamente para nada. Nadie te está pidiendo que metas un gol como Ronaldo... ...en un estadio de 30 o 40 mil personas... ...sino pequeños pasos que te ayuden, que, que te sustenten esa autoestima... ...y te la potencien. También Dyer dice que efectivamente muchas veces... ...cuando tenemos algún pensamiento prácticamente físico... ...de que algo terrible va a pasar... ...luego nos damos cuenta de que efectivamente lo que sucede... ...es un dragón mucho más pequeñito del que creemos. Pero para darte cuenta de que ese dragón es pequeño, tienes que actuar, tienes que hacer. Y tienes que convertirte en lo que posiblemente ya seas. Pero no te atreves a dar el paso porque te juzgas o porque piensas mal de ti y te desvalorizas. Tú piensas una cosa. Las personas que consiguen las cosas son independientes. Son personas que asumen responsabilidades. Son personas que son resistentes a la frustración. Son personas más resilientes de lo normal. Son personas que valoran sus capacidades, sus competencias, sus aptitudes e incluso tienen una actitud frente a la vida positiva. Entonces, si tú estás pensando, amiga mía, que no, que no lo vas a conseguir, que no lo vas a conseguir, que no lo vas a conseguir, que no lo vas a conseguir, no lo vas a conseguir. Comparte cómo te sientes, comparte lo que te sucede, comparte empáticamente quién eres con tus debilidades y con tus fortalezas. Y pide ayuda, de verdad, para que te ayuden a caminar aunque sea despacito. Yo pido ayuda todos los días, todos los días pregunto, todos los días pido ayuda, todos los días me dejo aconsejar. Y naturalmente yo también todos los días ayudo y aconsejo. Y ese es el círculo de la vida. También lo comentaba con una amiga el otro día, que eh, la, la felicidad no es el dinero, aunque estadísticamente está, con, está comprobado que sí, que da dinero, pero la felicidad son las relaciones, son las relaciones positivas, son las relaciones coherentes, son las relaciones constructivas son lo que nutre nuestro alma ah, por cierto, date cuenta de una cosa eres un alma en un cuerpo, no un cuerpo que tiene alma cuando sepas, cuando creas cuando pienses que eso es así te vas a dar cuenta de lo inmenso, poderoso o poderosa que ya eres simplemente has de creer en ti o creer en ello porque se va a dar, va a suceder, va a acontecer vivimos tantos años que si persigues una meta, ¿por qué no la vas a conseguir? Mira, me acuerdo también de ese señor que, que, que tú conoces, que es el dueño de KFC, de los restaurantes. KFC, bueno, restaurantes, son, son como McDonald's, ¿no? De comida a batalla. Pero ese señor, eh, Colonel Sanders, ese señor eh, empezó a tener su empresa a los 76 años. No se dio por vencido. Y lo ha conseguido. Bueno, lo consiguió porque eh, es multimillonario. O si ha muerto, que no lo sé. Desde luego ha tenido que morir multimillonario. Pero no es el dinero, sino es que él iba detrás de una meta y efectivamente la consiguió. Entonces yo, este vídeo con todo mi cariño es para vosotros, por supuesto. Para vosotras. Para que acrecentéis vuestra autoestima. Pero, pero con más cariño a mi amiga que, que efectivamente... Mmm, mi amiga Fermina que efectivamente está poco bien, de verdad. Fermina, cree en ti. Ya monta, montaste tu negocio, montaste tu empresa, ya estuviste trabajando, ya tuvo pequeños frutos. Cree que puedes conseguirlo, por favor, créelo. Has hecho lo que muchas mujeres todavía no se han atrevido. Así que cree que puedes conseguirlo, por favor. Te hago este vídeo para que veas como algo que no esperabas, como este regalo que te estoy haciendo a ti también, Fermina, es para abrirte los ojos a que nunca pensaste que alguien que algún amigo te iba a hacer un vídeo pues claro que sí con todo mi cariño para ti y para mujeres que piensan que a lo mejor todavía creen que no pueden conseguir qué puedes conseguir todo lo puedes conseguir todo está la siguiente